Bueno, ya estamos con nuestro invitado de hoy, el candidato a intendente por el Frente de Todos, este, no, San Juan por Todos, San Juan por Todos, sí, bien, este, Francisco Guevara, candidato a intendente en Rivadavia. Eh, Rivadavia eh, que creció en los últimos años vertiginosamente eh, y en donde el sector clase media y profesional decidió asentarse en San Juan y dos departamentos que pasó eso. Uno es en Santa Lucía y el otro es el departamento de Rivadavia. Eh, es decir que tiene todas las condiciones para hablar de un departamento que tiene desarrollo turístico, productivo, porque todavía hay, algunos, hay algunas fincas. Eh, inmobiliario, por la cantidad de barrios que se asentaron. Bueno, el crecimiento es exponencial. Y en este contexto, pregunto, ¿cómo le va, Guevara? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el equipo de trabajo. Aprovecho a saludar a los televidentes también y gracias por la, por la invitación. No, gracias a usted por venir. Pero, digo, eh, ¿es un desafío grande Rivadavia? Sí, la verdad que es un desafío más que importante. En lo personal nos hemos preparado para asumirlo y también con un equipo de trabajo. Decías muy bien recién en la introducción, es un departamento que ha crecido demográficamente, estamos hablando que casi llegamos a los 100.000 habitantes, que el departamento se han ido desarrollando diferentes actividades gastronómicas, no, no sé si desarrollando han ido creciendo, porque el desarrollo implicaría ya tener un, un plan de trabajo. Gastronómica, urbanización, nuevos barrios, una actividad agro, diría, agrícola que hay que proteger, eh, Ahí también teniendo la actividad ladrillera, recordar que es una actividad sí, sí. histórica del departamento. Eh, digo, y un departamento que el comercio también ha ido creciendo, pero no con un ordenamiento. En definitiva, lo que hace falta en Rivadavia es, de entrada, pero de entrada, es trabajar en un ordenamiento territorial, ¿no? Proteger nuestros cinturones verdes, proteger nuestros espacios, es decir, acá se puede desarrollar un barrio, acá no. Eh, trabajar en lo que es el sistema de... de, de seguridad vial también, es importante en los accesos al departamento, hoy en día tenés eh, muchísima demora, eh, trabajar, digo, tenemos un hospital, uno de los principales hospitales de la provincia, digo, es un, es un departamento que tiene mucho potencial, y yo lo vengo diciendo de que tenemos, nosotros proponemos lo que es la ciudad organizada, el concepto de ciudad organizada implica esto, ¿no? Las diferentes actividades conviviendo en un justo equilibrio, y el desarrollo de la comunidad de los vecinos. Más allá de que toda gestión municipal tiene que garantizar de base lo que es el alumbrado, barrido, limpieza, que es, digo, cualquier intendente para eso trabaja y es el ABL básico hoy en día. ¿no? Ah, eh, históricamente eh, se han planteado, hay gobiernos que han planteado, eh, digamos no cuadricular, pero sí eh, determinar áreas en donde esté los polos gastronómicos, los polos comerciales, los polos financieros, Hubo una onda en la Argentina, en las grandes ciudades, de decir, bueno, el que quiere ir a comer, que vaya a comer allá. El que quiera hacer bancos y sistema financiero, que vaya para el otro lado. Eh, eh, los centros comerciales lo, lo, lo, los pongamos cerca de los bancos para... que, Digo, eh, ¿es eso lo que usted está planteando de Rivadavia? Sí. ¿Es ordenarlo de esa manera? Es ordenarlo y brindarle también un ordenamiento urbanístico y paisajístico al departamento. Uh -huh. Yo estoy en un caso los, del tema de los centros comerciales. Tenés, calle Calíbar desde Avenida Libertador hasta Ignacio de la Rosa, que se ha desarrollado el comercio allí, y donde las veredas están ocupadas, el tránsito es un problema, eh, no está ordenado urbanísticamente, paisajísticamente, después tenés avenidas como calles, como la República del Líbano, la Ignacio de la Rosa pasando Pellegrini, yendo hacia lo que es el autódromo, tenés sí. un trayecto de comercios también, que tenés el frentista, la vereda, el comercio que usa ...el espacio verde que hay, la banquina y calle... ...bueno, todo eso los sanjuaninos saben... ...no solamente los ribadavienses, ...y es el camino que atraviesan cientos de turistas... ...para ir a desarrollo... ...a recursos turísticos nuestros... ...que tampoco están desarrollándose... ...que tampoco se está trabajando, ¿no? Lo mismo pasa con Marquesado... Eh, ...el departamento ha ido creciendo... ...y no ha habido un ordenamiento... ...y también ha ido acompañando... Eh, ...lo que hoy demanda la sociedad... ...que es accesibilidad... Es un departamento donde el deporte se conocen muy bien, el deporte es principalmente el ciclismo y todo lo que es para hacer deporte aventura, running, tampoco se encuentra ordenado. Y te doy un ejemplo cotidiano, el Marquesado, una vez que atravesás la calle Pellegrini, tenés un gran problema de vereda. Estoy hablando de Marquesado, Avenida Libertador, ¿no? Sí, sí, sí, Pasás tenés un tenés un gran problema de vereda entonces vereda. gente que hace te ocupa la te ocupa la ciclovía. Entonces el que anda en bicicleta, como está ocupándose la ciclovía por el peatón, se va a la calle. Y así se va desordenando todo, ¿no? Entonces hay que trabajar en un ordenamiento urbanístico, territorial, y después a eso, que nosotros lo venimos trabajando también, es un plan estratégico. ¿Qué perfil de departamento vamos a hacer? Todo esto engloba a que queremos tener un modelo de municipio, un proyecto de municipio, y decir, bueno, ese va a ser nuestro perfil económico, así vamos a trabajar nuestros centros comerciales, Gastronómicamente, el departamento se ha convertido en una sede de muchos sanjuaninos que nos visitan. Hay que ordenar el tránsito eh, y el tema es vereda y asfalto, que es un problema de todo Rivadavia. ¿no? Bueno, la accesibilidad también, la conectividad, zonas que ni siquiera todavía tienen eh, satisfecho lo que es el, el, el, el ABL, sure. el marquesado y la bebida, temas residuos, espacios verdes, arbolado, un desastre. Entonces. Esta gestión, a mi entender, ha hecho cosas muy buenas, que eso implica que nosotros tengamos que, en principio, continuarla y si se hay que mejorar, mejorarlas, pero ir también por lo que falta. Y después, estructuralmente, y cierro un poco el concepto, si vos te pones a ver, Rivadavia tiene cuestiones, no tiene cuestiones todavía estructurales básicas que otros municipios ya han resuelto. Eh, por ejemplo, nosotros no tenemos un centro cultural, no tenemos un anfiteatro, un centro cultural, no tenemos un microestadio para hacer sede de eventos deportivos. Seis mundiales se han llevado adelante en San Juan. hockey, volei, actividad deportiva. No podemos ser sede. No tenemos un centro comercial. No tenemos un paseo de artesanos. Pero no una feria. Un paseo de artesanos. Con techado, con mostrador, con conexión a electricidad. Protección del, del, que, del feriante y de los productos. Una, un paseo de artesanos como corresponde. No tenemos eh, desarrollado el, turist, el turismo como una oportunidad en el departamento. Bueno, todo eso que no tenemos es que me comprometo a trabajar con mi equipo de trabajo, a empezar a saldar esas deudas para por lo menos equiparar lo que otros municipios ya tienen. Detallás, es amplio, porque tenés todo para desarrollar en Rivadavia. Eh, yo lo he dicho, este Rivadavia, Santa Lucía, que son los dos pilares, digamos, hoy por hoy de la oposición, no han desarrollado a lo largo de los años un perfil eh, Rivadavia, como vos lo describís no tiene un perfil económico, turístico todo eh, pero ¿por dónde crees vos que se, que se empieza a ordenar eso? O, o, o ¿qué soñás vos? ¿qué perfil le darías vos al, a, a Rivadavia? Tenemos que lograr trabajar con profesionales que, que y principalmente con, con la Universidad Nacional de San Juan y con, lo, con las tesis de la universidad ...en trabajar este ordenamiento territorial junto al gobierno en la provincia, ¿no? Y a partir de allí determinar también, decir, bueno, ¿vamos a hacer un departamento turístico en serio o no? Porque un departamento turístico en serio implica oficinas de atención, nodos turísticos... ...conectividad, accesibilidad, señal ética y después ofrecer productos turísticos que atraigan al turismo... ...que hoy en día en San Juan, yo he sido, funcionario de he sido director de Turismo y Cultura al tener eventos deportivos o una agenda deportiva tan importante, eh, tenés un turismo cercano, o sea, nadie viene al Mundial de Hockey y se va a Barrial, se va a Valleferra, claro, entonces claro. hay que aprovechar ese público que quiere tal vez en una tarde o en un día o en dos días, bueno, desarrollar hacia Avenida Libertador Ignacio de la Rosa, hacia el autódromo, que el autódromo tiene que ser nuestro pilar, digamos, de atractivo turístico del departamento, junto a, la, a todo lo que tiene que ver con Sarmiento, la Cabeza del Indio, actividad de aventura, y hacia el otro lado, lo que es el río San Juan, en el límite con el paredón del dique, donde se, hoy día hay algunos paradores, bueno, desarrollar realmente paradores que sean gastronómicamente atractivos para los turistas, ¿no? Y bueno, después trabajar también en cuestiones básicas, por ejemplo, nosotros, siendo 100.000 habitantes, aún no tenemos salas velatorias, no. y te estoy planteando una necesidad que hoy en el siglo XXI en Rivadavia, me parece hasta me da vergüenza que un vecino tenga que estar gestionando el desarrollo social o con algún dirigente político que le consiga algún intendente un nicho entonces, digo, hay cuestiones muy básicas, estructurales que resolver y después encaminar un proyecto de municipio que estoy seguro que va más allá de Francisco Guevara o otro intendente es decir, bueno, este va a ser nuestro norte y hemos tenido ejemplos en San Juan eh, que han generado, como dice acá él, un perfil económico o un perfil de departamento. Nosotros tenemos las universidades. ¿Vamos a trabajar el concepto de ciudad universitaria? ¿bien? Nuestra identidad cultural, nuestra fiesta departamental. En una gestión se llamó de la empanada, en otra gestión de las dos puntas, en esta fiesta de los colores. Bueno, si yo quiero potenciar la cultura en el departamento, la fiesta es uno de los principales atractivos para que los gastronómicos puedan vender, para que los artesanos puedan vender, para que la gente que vaya hacia el autódromo, porque ahí vamos a hacer la fiesta departamental, puedan vender los almacenes, el combustible, eh, digo, lo que motoriza un evento cultural, ¿no? Bueno, eso eh, un poco en por línea lo general. lo dices, eh, Francisco, veo que fundamentalmente apuntás más hacia lo urbano, ¿no? Por, por sobre todo lo demás, ¿no? Sí, tenemos que trabajar con todo con todo Rivadavia, hay una gran problemática también que es en la periferia, eh, en los barrios que están en el límite con otros municipios, llámese con Chimbas, con Rawson, con Capital, hoy día estuve caminando también, entonces siempre los, los vecinos que están en el límite, que hay 20 metros de diferencia... Son, con son otros, las muertas, digamos. No son las muertas, bueno, que hoy día República del Líbano es un atractivo comercial importante, la avenida Hipólito Rigoyen o ex San Miguel también, eh, digo, va creciendo la actividad y se pueden observar cómo ha girado hacia Rivadavia, bancos, cómo ha girado eh, franquicias gastronómicas importantes en la avenida Libertador. Bueno, ahora hay un problema con el tránsito, los autos estacionan en Las Ochavas, problemas con los vecinos en el tema de los puentes. Vos ves la avenida Libertador desde el jueves hasta el domingo, que es el fin de semana, Bienvenido sea que vengan a visitarnos, ahora hay que ordenar eso y generar una marca turística también en la Avenida Libertador. Otras provincias lo han hecho, nosotros lo queremos llevar adelante y para eso, bueno, implica mucho profesionalismo. ¿Siempre quiso ser candidato? ¿Desde cuándo esta, esta propuesta? ¿O fue un pedido del gobernador Sergio Uñac, teniendo en cuenta que bueno usted viene desde eh, la parte de Secretaría de Ambiente, ha desarrollado su gestión ahí, viene de la Cámara de Diputados, que... Recordamos, fue el único eh, diputado que, por San Juan que votó a favor de la implementación del aborto. Eh, esa, esa decisión de, de haber votado a favor del aborto, ¿es, es genuina? ¿Lo, ¿Lo siente así? ¿Lo piensa así? Sí, primero son dos preguntas sí, hay que, ahí, ahí estuvo, <ríe> muy bien. Pero, la verdad sí, es que sí. la primera pregunta es una pregunta muy linda. Yo cuando tengo 31 años, cuando empecé a, a participar en política, fue a los 18 años. Yo trabajaba en una empresa privada, es decir, no ingresé para ver si conseguí un contrato, una beca. De hecho, yo trabajé en una empresa privada y recién mi primer trabajo fueron a los 22 años. Eh, y la verdad que, mira, yo he nacido en Rivadavia. Vengo de familia rivadaviense de, de la esquina colorada, de, de pura cepa, como quien dice. Y cuando yo empecé a... y no vengo de una familia política. No, ni, ni mi padre, ni mi madre, ni mis abuelos fueron personas o actores de la política, Empecé en una charla que tuve con mi padre y mi madre, les planteé estas ganas que tenías de trabajar, de, de sumarme, de transformar. Eh, ya en el secundario era bastante inquieto con el centro de estudiantes, puede ser un poco ese perfil. Y me preguntó mi padre, bueno, ¿pero qué quieres ser o para qué te sumás? Mi padre ya ha fallecido. Digo, porque quiero ser intendente. Después, obviamente con 19 años, 20, 21, sabía que me faltaba mucha maduración, mucho trabajo y formación y me tocó ser director de turismo y cultura, fui asesor legislativo cuando Uñac fue vicegobernador, me tocó ser diputado nacional, ahora al frente de la Secretaría de Estado de Ambiente, y todo este paso por diferentes gestiones, con cosas buenas y seguramente cosas por corregir también, porque esas son las gestiones. no ¿Se ha tomado licencia en la, en la Secretaría de Ambiente o no, continúa? No, continuamos todos los días, eh, jamás dejaría de cuidar el ambiente por estar en campaña. Entonces... Entiendo que es un doble esfuerzo, tal vez eso implica también de uno poner esa consideración. Y con respecto a la otra pregunta, sí es verdad, fui la primera persona que votó, tal vez a mi entender, bajo mis convicciones, la ampliación de derecho. Obviamente que no fue un, un voto fácil, eh, fue un voto muy trabajado. Eh, un voto también donde al llegado el momento vos escuchabas ambos sectores y ambos tenían sus argumentos. Pero yo soy una generación donde edu educación sexual integral no se dio. Se escondieron manuales en las escuelas. Se escondieron cosas porque era un tema que no se podía hablar. Entonces, ¿cómo yo permitía que a mi generación, a las personas gestantes de mi generación, eh, seguir criminalizando? ¿no? Yo no estoy a favor del hecho puntual. Y nadie está a favor, creo, no. de la situación en, en la práctica De del llegar a aborto. esa situación. Nadie. Claro. Ahora, lo que hay que, hay que entender es que lamentablemente una problemática que existió, que existe, hay que trabajar para que no siga existiendo. Y en eso la educación sexual integral, yo soy muy insistente en esto porque es un tema donde en las escuelas no se habló, donde en la familia también... hay bueno, pero entonces, de... Francisco, está mal planteada la cuestión porque se tendría que trabajar en ese sentido y no llegar a, a este extremo eh, de decir, bueno, votamos a favor de la, del aborto. bueno vo Votemos a favor de que no se llegue a esa situación con educación, con leyes, con, con prevención, con, con ese tipo de cosas. Y sí, pero ¿qué hacemos con las personas que no tienen acceso a, a la hospitalidad, que no tienen acceso a una persona gestante, que tal vez tenía los recursos económicos para pagar eh, ciertas condiciones de salubridad, y la otra persona que no, entendiendo que se va a llevar adelante de igual forma? Entonces, yo creo que eh, que lo que, que tenemos que trabajar. Generando, no sé, más o más hospitales, este, atención pública que sea más accesible, para que todos pudiesen llegar a. Eh, eh, a tener ese, ese, ese, ese servicio. Es que es una cuestión, primero que no, es un, no primero que se quiso tergiversar en su momento que iban a haber filas de mujeres en los hospitales. Mirá, desde la, desde la vuelta a la democracia hasta que se votó la ley, 3.000 personas, gestantes, mujeres, fallecieron a causa de caer en, en situaciones de interrupción clandestinas, no Bueno, a ver, trabajemos la educación sexual, pero dejemos de esconder tierra bajo la alfombra, entendiendo de que tenemos que tener empatía y, y dejar de ocultar que la problemática está. Ahora, mi generación, donde en mi escuela no se habló eso, donde en mi casa era un tema tabú y que no se podía tocar, que vamos a seguir criminalizando. Sin duda... Habría que ver el tema una de cuestión, las estadísticas, hay una, ¿eh? Las sí, hay una, estadísticas sin duda el planteo, de el el planteo bueno, pero ahí... Hay una cuestión que creo que eh, tiene que haber... No digo tolerancia, ¿sí? Porque quien no está de acuerdo con este tema, no le pidas tolerancia, ¿sí? Eh, no está de acuerdo y listo. Pero se votó una ley. lo, lo, lo discutábamos. Sí, sí, sí. No, se votó una ley. Sí, se votó una ley. Oh, ¿sí? Se cuestionó. Hubieron debates. Y yo creo que es un tema que se va a debatir por siempre. ¿sí? Ese debate no va a terminar nunca. No. ¿sí? Eh, es conocida la posición de Julio. Y no te voy a. Eh, no voy a dejar que no preguntes. ¿sí? Sino que lo que tengas que preguntar, pregúntaselo. No, y sea, ahora hay... ¿Sí? no, por favor. Eh... ¿Qué tal? No, simplemente eh, por ahí preguntar si, si sentís que, que a lo mejor esto en la provincia de San Juan te puede llegar a ser eh, una, un, una sumatoria de votos en contra, este tema, o no lo has sentido así en la calle, digamos. Te estaría mintiendo si digo que en la calle me, me dicen algo o voté. Miren, chicos, en un sistema que hablamos de que hace falta fomentar la democracia, trabajar con la democracia, si de nueve legisladores ocho votan de una posición y uno representa una minoría, y me parece que el sistema democrático hasta te diría que tendrían que haber habido más legisladores acompañando que una ampliación de derechos, esto tenemos que entender, en una sociedad nunca la ampliación de derechos van a ser de manera pacífica, los laborales, los de las nuevas generaciones. Yo tengo que trabajar en algo, díganme ustedes si realmente en los colegios se educó sexualmente. Que ¿No? son un poco más grandes que Entiendo, entiendo, eh, yo, sí. perdón, perdón. Eh, creo que lo, lo valiente de, de hablar de este tema y dar la cara, lo, tal, hizo, sí. lo hizo cuando fundamentó su voto y nosotros, yo lo seguí, ¿sí? Recuerdo que esa noche lo llamé a Juan Manuel y le dije, Guevara está fundamentando su voto y creo que vota a favor, ¿sí? Ah, ya lo había manifestado. Y creo que es valiente y lo rescato desde ahí. Puedo estar o no de acuerdo, pero lo rescato desde lo valiente y sigue poniendo la cara, ¿sí? Eh, no, pero es un creo, tema yo... que no se va a terminar no, nunca. No se va a terminar y no, no, ¿y a dónde yo, iba yo con esto? Que, Mirá, como Omar, hablamos recién con el tema de, de la ley de alquileres. Hoy tenemos un candidato. La ley de alquileres. Sí. Hay que buscar el, el, el, el bien común y ver los resultados. ¿Por qué se está discutiendo ahora otra vez lo de una ley que ya se sancionó, que se puso en vigencia... Y bueno, porque no está dando resultado, güey. Bueno, no, veamos está cuáles son los resultados que da esta ley, de, porque a, a mí me han dado otros números con respecto a las estadísticas de lo que hay en el código. Seguro en San que Juan, sí, pero mirá, mirá, Omar, hoy tenemos un candidato en Rivadavia que las estadísticas y los números muestran que se está posicionando, y es a favor también, eh, producto del conocimiento de haber votado una ley a favor de, eh, de lo que muchos esperaban. ¿Se lo cuestiona mucho ah, por es, ser joven? A ver. Primero, para cerrar un poco el otro sí, tema, vamos a yo bien. ya estoy como candidato a intendente, claro. yo mi, mi mandato como diputado nacional y legislador nacional es un tema tomé posición y voy a estar siempre convencido de mis convicciones, yo me sumé a la política defendiendo mis convicciones y por estar de acuerdo, o no, ahora, las convicciones de un sector no pueden venir a someter las convicciones de otro, ¿no? Se deben Estamos respetar. En democracia. Se deben respetar. Y yo creo que en San Juan, una provincia sin duda, yo entiendo, yo vengo de un colegio católico y me he formado en un colegio católico. Y obviamente, a ver, también fue una deuda en mi colegio hablar este tema. Entonces, eh, estas son las cuestiones cuando uno habla y se pone sobre la mesa interpelarse. Con respecto a la edad, y a ver... ¿Qué te dice la gente ahí cuando lo nah, vas a visitar? La, no, que eh, Hay mucho porque... mate, mucho sopa y pilla, ¿qué, qué pasa ahí? Sí, bueno, eh, la verdad ¿Estás que... ¿Estás preparado eso la sopa y pilla o sí, no? Sí, es lindo, no, es lindo, mira Lo que te puedo decir es que percibo que en Rivadavia los vecinos ya quieren un cambio y todo lo que te planteé al principio de la charla con respecto a lo que yo tengo planteado planificado como un proyecto municipal o un modelo de municipio lo volcamos en los vecinos ¿no? y esto de la juventud, yo tengo 31 años, he tenido gracias al trabajo, al esfuerzo y a un gobernador también que a mí y a mi generación nos ha dado la oportunidad de estar en cargos relevantes porque es muy fácil escuchar a muchos políticos plantear, si sí, los jóvenes son el presente y el futuro y que la juventud, ahora que nos den la posibilidad, ¿no? Y acá hay un tema que, que a mí es importante. Primero que los vecinos están confiando en una nueva generación política. Yo lo percibo en el cara a cara, en el vecino a vecino, cuando te dicen, bueno, vengan los jóvenes, ustedes se merecen una oportunidad. Yo tengo la experiencia en mi currículum de haber trabajado en diferentes áreas, en el Congreso Nacional, ahora al frente de una cartera en el gabinete de la provincia, y lo que planteamos con los vecinos es decir mi equipo de trabajo, mi experiencia, volcarla a la gestión municipal. Eh, y después también con respecto a la edad, mira, Uñac fue intendente con 32 años. Cristian Andino, candidato a vicegobernador, con 30 años como tengo yo ahora, 31 tengo. Y yo ya he sido diputado nacional, yo ya he llevado al frente la Secretaría de Ambiente, he trabajado como director de Turismo y Cultura. Creo que eso nos suma también a que podamos ser una propuesta competitiva en el departamento, y que realmente ahora, el 14 de mayo, los vecinos de Rivadavia, discutamos modelo Si queremos seguir, que nos corten el pasto, que nos pinten un cordón, que la recolección sea buena, porque reconozco que en ciertas cosas el departamento es buena, que si queremos tener la avenida Libertador limpia, y, pero a las cuadras no pasa nada, me parece bien. Ahora, si queremos ir un polideportivo, salas velatorias, un microestadio, tener un centro comercial ordenado y potenciar el departamento, es lo que yo siento, Rivadavia hay que potenciar mucho más. Nosotros Una de las propuestas nuestras es la creación de un instituto de formación municipal en trabajo minero, energías alternativas y educación financiera. Rivadavia no tiene cobre, no tiene oro, no la atraviesan rutas nacionales, es decir, parques industriales no vamos a tener en Rivadavia, Ahora, tenemos las universidades, tenemos una generación muy joven en el departamento, muchos jóvenes que se han ido a vivir a Rivadavia. Hay que trabajar en esas generaciones, si estamos viendo que el mundo va hacia la transición energética, si vemos que San Juan tiene un proyecto energético donde las energías alternativas, la autonomía de energía que vamos a tener en la provincia, que la minería con Pachón, con José María, con Los Azules, bueno, preparemos a nuestros vecinos para que sean los empleados de esas empresas. O no. es muy convincente, Guevara, o a usted los cautivó, porque no veo que se estén peleando <risa> para preguntarlo, callarlo y... No, no, no, preguntarlo, escuchar, ¿sí? no, no pero por eso, escuchando. si estás escuchando, porque te está cautivando. Disculpame, este, Fonseca, pero va, hable, para preguntar. El joven de Julio. Pregunta. No, sí, él, quería preguntarte porque el otro día apareció medio una, creo, una chicana de de los candidatos diciendo que en Rivadavia había dos clases de ciudadanos, que, que había unos que estaban muy bien, muy bien atendidos. Eh, y otros que estaban medio medio de lado. ¿Cuál es tu, tu visión? No me gusta segmentar a los vecinos, decir bien. una clase, vos, bien? Sí, sí. Rivadavia sí. somos todos. Bien. Y todos somos vecinos del departamento. Yo lo que quiero es que las cuestiones básicas de todo intendente y gestión municipal llegue a todos por igual. Vereda, asfalto, arbolado, residuos, espacios verdes, que eso es lo básico de toda gestión municipal. Ahora, yo tengo que trabajar también en potenciar lo que el departamento tiene el turismo, el deporte, aventura, nuestra ciudad universitaria, nuestros centros comerciales, nuestros polos gastronómicos, y ver también cómo generamos oportunidades, porque muchos candidatos de la oposición en la provincia o del oficialismo en Rivadavia, el mensaje o el discurso de cambiar los planes por trabajo, y sí, es lo que la gente quiere escuchar. Ahora, yo quisiera saber qué gestiones han hecho en Rivadavia para realmente eso transformarlo, ¿bien? Y que te encontrás hoy día que tenés becas de 18 mil pesos de vecinos que son los que se encargan de, de los recolectores no son, son los que se, los arrenderos de la Libertador o las plazas que cobran 18 mil pesos choferes de la comunal que están cobrando menos de 30 mil pesos entonces no. si vamos a, a querer si planteamos un discurso de cambiar los planes por trabajo generemos las oportunidades en el departamento y yo lo estoy haciendo si estoy diciendo que quiero generar y formar en carreras cortas porque es lo que los jóvenes hoy día tienen eh, en función de, la, de lo que es la sociedad hoy en día y el siglo XXI, preparemos a nuestros vecinos de Rivadavia para que realmente sean los trabajadores de las empresas de energías alternativas o energías paneles solares, que sean los trabajadores de las empresas mineras que se están desarrollando en San Juan. Un mensaje que nos llega dice que le ponga fichas a Marquesado porque solo lo maquillan y desde siempre fue un distrito totalmente abandonado y la gente camina por las calles porque no tiene veredas y ese fue un desastre que existe desde siempre en Marquesado. Bueno, recién lo detallabas, wow, hay muchas sí. zonas eh, en, en Rivadavia que le falta... Miren, Marquesado, para mí, bajo el concepto que hemos trabajado con gente de la universidad, esta mañana tuve una reunión también con profesionales, profesores en materia de turismo, Marquesado, chicos, en nuestra gestión, Marquesado, la bebida, va a ser el paso de todos los turistas hacia los productos turísticos nuestros, es lo que tiene que estar bonito... Tiene que estar ordenado. Eh, cuando, esté el, cuando esté el túnel. Ni hablarle eh, ni el hablar. desarrollo que vamos a tener. Ahora, lamentablemente, no, no se está pensando en eso. Por eso yo planteo una gestión municipal con un modelo de municipio. Y plantear un norte con nuestra identidad cultural, con nuestra actividad económica, un sistema productivo en el departamento que, que incentive al trabajo, a la generación de empleo. Eh, hoy día los municipios tienen que ser creativos, dinámicos y tener un espíritu emprendedor, como una empresa. Del. Eh, no, no, una eh, cortita a nivel político general, porque creo que tenés este, bastante, no solo criterios, sino la experiencia que vos describiste da eh, cierta licencia para algo que lo hemos charlado con el negro ahora en la tarde. Eh, ayer eh, el gobernador Uñac eh, dio apertura a la sesión de la Cámara de Diputados, fue muy criticado por eh, Fabián Martín eh, Orrego, y me llamó también la atención este, las críticas que recibió por parte del exgobernador eh, José Luis Gioja eh, dijo que no fue a la Cámara porque le parecía que iba a ser más de lo mismo ¿o te parece que esta gestión, o sea, no sé a qué se refiere Uñac, eh, Gioja perdón, con más de lo mismo pero qué apreciación tenés mm. vos además mira, sos parte del equipo de Uñac ¿no? sí Primero hay que reconocer lo que hizo José Luis en la provincia. ¿no? Creo que hay que reconocer que una provincia de La agarró en el 2003 que era inviable y hubo un proyecto político que motorizó la provincia. ¿no? Ahora, decir que es más de lo mismo, yo creo que hay contextos distintos donde Uñac gobernó la provincia. Los primeros cuatro años del gobernador tuvo una gestión nacional de un color político totalmente distinto, donde en esa gestión por lo menos a mi, a mi municipio, como vecino de Rivadavia, no llegó un metro de vereda y un intendente que no gestionó en nación cosas para, la, para el Rivadavia. Y después un segundo mandato, atravesando casi los primeros dos años una pandemia. Y creo que eso logramos en la provincia de San Juan, tener un sistema productivo diversificado, las cuentas ordenadas y motorizando hacia dónde va el mundo. Yo cuando les hablo, estamos atravesando una guerra mundial por falta de energía. En San Juan tenemos este año operativos 21 parques solares logrando la autonomía energética. Me parece que estamos eh, desviándonos ¿no? tal vez de una provincia que está siendo, no sé si modelo, de una provincia que ha demostrado a las claras que es una tierra de oportunidades de San Juan, con la generación de energías alternativas, con el trabajo minero, el proyecto minero que tenemos en San Juan, exportadores en pistachos, exportadores eh, en muchas cuestiones agroindustriales, o sea, di diversificar la economía no implicó echar por tierra otras actividades. Entonces me parece que es una provincia dinámica, es un gobierno ágil, dinámico, faltan cosas, seguro, porque las demandas sociales siempre van a ser más. Respondió más, este, defiende más al gobierno que el propio Ñaque, eh. te lo digo de <risa> ya, sí, ha dado concepto sí, que hasta acá hasta bien, el momento nadie lo ha dado. Bueno, eh, hay una última partida que nunca sí. evitamos hacerlo porque a mucha gente le gusta y principalmente al productor general este le encanta... Este, que ustedes, los políticos, eh, respondan esto. Eh, te doy un nombre, muy cortito me lo definís. ¿Sí? ¿Te bueno, parece? Sí. Es un jueguito que hacemos. Eh. Bueno, Roberto ¿no? Basualdo. La verdad que no, no puedo. Cortito. Es que no lo conozco, o sea, lo conozco obviamente, no lo conozco, pero no, lo conozco. no puedo hablar de gestiones. Sí, me parece un empresario exitoso. Si Bien. querés definir eso, un empresario exitoso. Fabián Martín. Una persona que le faltó gestión. Y que perdimos lo, hemos perdido tiempo, ocho años en el municipio. Eduardo Cáceres. La verdad, lo... sin palabras. Enzo Cornejo. mira yo creo que la oposición y Enzo ha logrado ser presidente de un partido opositorio como es el PRO, que a nivel nacional se instaló, tuvo su presidencia es y tuvieron largo. la oportunidad, hermano. Cortito, muy largo. <risa> eh, eh, Miodoski. Diputado Miodoski. Y, y ha sido, es que, en bueno, una palabra crees que definan las cosas, sí, pero sí, sí. No, que claramente es el candidato de la actual gestión, de Fabián Martín, es claro eso, y nada, me gustaría que discutamos con él modelo de municipio. Nancy Picón. Me parece que está acompañando a Sergio Miodoski en un el, el sistema electoral que, que necesitan fortalecer a Sergio, ¿no? Eh, José Luis Gioja. Un gran ex gobernador. Marcelo Rigo a ver personas en la oposición en general no, no, no suspires Marcelo es que tendría necesitaré unos minutos más para no, mí no, Marcelo no, no. una palabra una palabra cortito es un salto al vacío Fabián Martín representa para mí lo mismo como candidato como fórmula no estoy hablando de las personas yo no personalizo la política no Bien. no me gusta eso pero línea sí. para mí una persona un gran líder listo gracias por venir muchas gracias Gracias chicos. Vamos a un corte, tenemos más información.